comentario de nuestro compañero eh, guía de este programa amado José Rosa, adelante Bien, gracias uh, gracias a Ye Yerian y a los amables televidentes que cada día nos escuchan nos ven, interactúan con nosotros buenos días para todos ustedes miren, tengo una noticia acá que aunque no es nueva, pero sí es un poco desalentadora. El periódico eh, eh, El Mundo de, de España, es este periódico, sí, El Mundo de España, ha dado la siguiente información, sale publicada hoy. Ellos dicen que habrá una segunda ola de infecciones por coronavirus y posiblemente una tercera, según afirma Lothar Weil Presidente del Instituto Robert Kopp, que supervisa en Alemania la pandemia del COVID-19. Hay en diferentes partes del mundo una serie de instituciones científicas que están, eh, son veedores, están, eh, digamos, eh, vigilando, supervisando el desarrollo para ir creando ¿verdad? un nivel de conocimiento de la enfermedad de la pandemia. En ese caso estamos hablando de Robert Koch, que es un instituto científico alemán. Dice, dice aquí, cito, esto es una pandemia y este virus provocará enfermedad hasta que el 60 o el 70% de la población se infecte. Advirtió Weiler en una de sus comparecencias rutinarias ante los medios de comunicación. Ese es el porcentaje de infectados que la cáncer... Ayer, Angela Merkel advirtió en marzo que se cobraría el COVID-19 en Alemania si no se encontraba una vacuna, una estimación que por entonces no todos creyeron. Weiler aseguró que habrá un alto grado de certeza, una segunda ola de contagio. O sea, ellos plantean que de manera certera habrá una segunda infectación. Lo de la tercera es la que pudiera estar en veremos, pero mientras tanto. Eh, predicción que comparte la mayoría de los expertos y destacó que algunos científicos incluso esperan una tercera, de ahí la importancia de mantener activas las alertas. Alemania ha reportado hasta el momento 164 mil casos de coronavirus, de los que 135 mil han sanado y 6808 han fallecido. El número de contagios se mantiene a la baja. En la horquilla entre 700 y 1600, lo que supone una muy buena noticia, dijo Weiler El radio de contagio es de 0,71, lo que significa que la propagación exponencial detectada al inicio de la pandemia en Alemania, ahora 10 personas infectan a 7. Eso quiere decir que ha reducido un 70% la, eh, la, el nivel de contagio. Ya no es exponencial, ahora... Eh, puede ser este, de otro tipo aritmético ¿no? en contrapartida la cifra de muertos sigue siendo alta entre 40 y 200 según las estimaciones de Weiler, que achacó esa diferencia a la forma gradual en la que las autoridades sanitarias regionales comunican sus datos ¿qué es lo que quiero traer con esto? es una noticia que no es halagadora por supuesto, eh, quizá mucha gente pensaba y, y he venido insistiendo en ello, eh, a veces pensamos que eh, vamos a salir de esto y bueno, ya salimos. Es como cuando usted se mete por una carretera que hay un pedazo de carretera malo, muy malo. El carro va a saltar, va a brincar, va a caer en un hoyo. Usted le va a, hacer, va a sufrir algunos golpes que el carro va a recibir. Pero al final salimos de ese camino malo y entonces cogemos la buena carretera. Eh, yo, tengo, yo tengo experiencia en eso porque me pasa toda la semana cuando voy a dar algo dulce. Pero bueno, el asunto está en que nosotros no podemos descuidarnos con esto. Por eso yo decía, aun cuando no se han levantado las, las, eh, las, las eh, especificaciones sobre cómo uno debe andar en la calle, hay mucha gente que ha salido a la calle, hay mucha gente que sale, cada día se ve más gente en la calle, aquí en San Francisco de Macorís, y cada día nos estamos, estamos viendo como si estuviéramos en momentos normales. Mucha gente en la calle, mucha gente en los negocios, claro, todo el mundo tiene mascarilla, pero mucha gente utiliza la mascarilla solo como por el momento, solo como para cumplir con la obligación social de ponerse su mascarilla. Usted ve que se la quita para hablar con, con alguien o se la ponen aquí en la barbilla, cosa que en realidad no está protegiéndote nada. Algunos solamente se la ponen en la boca creyendo que solamente por la boca se puede eh, contagiar el virus o... Eh, eh, podría también evitar el hecho de que usted contagie a otro. Pero indudablemente que estamos ante un tema, estamos ante un asunto en el cual indudablemente que eh, la, la situación no es que vamos a salir definitivamente y esto terminó. No, vamos a tener que aprender a vivir con una nueva normalidad. Y esa normalidad es tener el virus detrás, es como si tuviéramos el persecutor implacable detrás, todos nos vamos a contagiar, dice esta, esta información que no es una información científica todos vamos a ser víctimas del COVID en un 60 un 70% de la población mundial mundial se va eh, a contagiar, por supuesto si eh, hay si es que no hay una vacuna a tiempo antes de que eso suceda que eso fue lo que advirtió Ángela Merkel cuando planteó ese, esas mismas cifras en Alemania y que nadie quiso creerle en ese momento. Eh, por supuesto, hay informaciones halagüeñas dentro de todo esto y es el hecho de que Pfizer, por ejemplo, la compañía Pfizer, eh, que fabrica la, los que fabrican la, la pastillita que usan eh, mucha gente, para no decir nombre ¿no? mucha gente usa la, las pastillitas azules esas. Pfizer que es una compañía eh, bastante a nivel mundial, eh, dice que tienen tres o cuatro meses, tiene lista la vacuna. Eso es una información halagüeña, porque indudablemente que tendríamos la posibilidad de que esa, esa proyección que tiene el Instituto Robert Koch, indudablemente que caiga. Y eso sería interesante. Eh, pienso definitivamente que nosotros... Eh, tendría Tenemos que ver, la gente tiene que tomar conciencia de que esta pandemia no vamos a salir en, de manera inmediata e incluso es muy probable eh, que aún existiendo la vacuna pueda gente contagiarse, pueda gente contaminarse, los virus mutan y hay toda una serie de cuestiones alrededor del virus, del coronavirus, pero... La idea básicamente es, eh, todavía durante mucho tiempo, es evitar la, la, el, el aglomerarse, la aglomeración de personas, evitar el contacto social, como se dice, mantenerse protegido, seguir con, las, con, las, eh, eh, eh, con lo que ha planteado el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud y hasta la Organización Panamericana de, de la Salud, lavarse la mano. Permanentemente, eh, si tocas una superficie que pudiera ser sospechosa porque es utilizada por otros, lavarte las manos o andar con una, un desinfectante como hermanita limpia, etcétera. Porque indudablemente que esto no termina aquí. Esto es como los, los dobles y los triples, los juegos de pelota, que pican y se extienden. Así es que eh, esa noticia que no es muy alentadora, ¿no? Es una noticia que pero hay que tomarla en cuenta. Eso quizás nos puede ayudar para crear mayor conciencia de la pandemia y del momento en que nos encontramos en, esta, en, en este estadio de la vida de la humanidad. Bueno, eh, yo quiero yo quiero traer, no tuve tiempo porque vi que se nos estaba haciendo muy le muy largo la entrevista con el padre Isaac, no tuve tiempo de confirmar con él una información, pero creo que la lógica dice la respuesta. Y es la siguiente. En medio de su intervención, el padre Isaac García dijo que los muchachos de las personas que están en Fuerzas Vivas habían entregado 8 mil raciones de alimentos. Eh, y yo quería preguntar que si era mensual o desde el primer momento en que comenzaron. Pienso que mil raciones de alimentos por mes, que más o menos sería más o menos, indica que esa cantidad probablemente sea y ojalá alguien tenga la información y me lo aclare, si alguno de ustedes la tiene, que mil raciones de alimentos eh, se, re, se, se, se distribuyeron en el desde el momento en que Fuerza Viva inició su labor hasta el día de hoy o hasta el momento... Bueno, de en mí el... Creo. ¿Nueve mil? Bueno, ok, eh, está bien, yo acepto eh, que sean nueve, no hay ningún problema. El padre dijo 8, pero él pudo tener una información errada. Ahora bien, lo que quiero significar con esto es que hubo una directora de los comedores económicos que hablaba de que estamos dando 50 mil raciones por día. Yo no tengo la información si se refiere o si se refería a la, un, un comedor económico digamos, a nivel local, o si era en todo el país. Esta información, no sé si es, si es así ahora. Aún sea en todo el país, es difícil llegar a 50 mil raciones diarias. Hay, hay una capacidad instalada lo suficiente para que pueda producirse. Usted sabe el arroz que hay que cocinar para dar 50 mil raciones al día. Y usted sabe el tiempo que hay que tomar para cocinar toda esa comida. Esa gente se pasa el día entero cocinando y la noche. ¿Qué tú ibas a decir? Dejan? Sí, no, no. Con relación a eso, eh, eh, esas esa 50 mil, ¿dónde es que se dice? ¿Aquí en la provincia? Eso fue lo que yo entendí. Al principio la información era en la provincia. Bueno, yo Esos me estaba 50 mil. Porque es que 50 mil es mucho. Yo escuché, sí, incluso del propio director de los comedores económicos en principio... Que aquí supuestamente se estaban dando unas 18 mil raciones diarias, que todavía sí, es. Y mucho, todavía es mucho. 18 mil raciones mucho. Así es. Eh, pero, y ojalá te digo, yo tuviera por, y te la digo, prueba, por, y te digo por la cantidad de gente que uno ve frente al comedor económico, el comedor económico está aquí en La Salcedo. Si se dieran 18 mil raciones diarias, ahí hubiese un tapón que nosotros no pudiéramos, por lo menos mientras estén repartiendo la comida, no, podría, no podríamos utilizar la, la, la calle Salcedo, tendríamos que desviarnos si eh, vamos para un lugar que haya que cruzar se, por esa calle. Se refieren a las personas, por ejemplo, porque recuerda que la junta de vecinos y ellos mismos salen a repartirla. Ellos, por ejemplo, tienen una flotilla de vehículos, la montan en los vehículos y salen a repartirla de manera directa okay. casa por casa. y Entonces hay eh, instituciones como junta de vecinos que van y la buscan por cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, 200, 250, se la llevan y la reparten en sus comunidades. Pero yo con esto no estoy corroborando que sea la cantidad que ellos dicen. A mí me parece un número realmente elevado, extraordinariamente elevado, y ojalá ellos pudieran demostrar eso eh, la directora de aquí, del, del Comedor Económico de, de San Francisco. Ojalá, porque hay un tema ahí con relación a esa información. Yo digo, por ejemplo, si se... si, si. Si se están repartiendo esas ca esa cantidades de raciones, ¿por qué hay tanta gente que se queja? Hay muchos que, que, que exageran y que dicen que no ha pasado, pero hay otros que sí eh, tienen la información correcta o dicen la información correcta porque no todo no todo el mundo miente. Entonces aquí hay, eh, hay un problema con la información o está dando una cifra superabultada, como tú dices, la gente de los comedores económicos o la gente en la calle está hablando mentira en el sentido de que no están llegando las raciones. Una de dos. Una de dos. Pero aquí hay un sí. tema y lo voy a, para concluir brevemente, rápidamente para concluir. Aquí hay un tema y es que la autoridad para lograr credibilidad, que la gente confíe y crea en él, tiene que ser sincero. Tiene que decir las cosas claras. Ok. El respeto y la credibilidad no se exigen. Eso se gana. Por eso los gobiernos de este país que han tenido desde Trujillo, desde, desde, desde, desde Baez, han tenido la desgracia de vivir, de vivir ocultándole a la gente los problemas. Hasta las enfermedades del presidente de la República de turno la han querido ocultar. El asunto de la, de la ceguera de Balaguer lo tuvieron oculto por años y todo el mundo lo sabía, pero oficialmente nadie lo había dicho ni se atrevía a decirlo en público. Carajo. Ese es el presidente de nosotros. ¿Por qué diablo no podemos saber el dolor de estómago que le dio anoche? Porque se bebió una leche o una comida que no le, que no le cayó bien. Es humano, tiene derecho a enfermarse. Entonces, la credibilidad es importantísima. Por eso, la uno, el gobierno dice A ah, y la gente dice eso es Z en realidad. ¿Por qué? Porque no han querido vender todo el tiempo sueño y no han querido vender información eh, maquillada, eh, eh, mentiras con la finalidad de quedar bien. No siempre se queda bien. Y eso es una Así gran es. vaina que la sociedad no crea en su propio gobernante. Gracias a ustedes por escucharme. Tenemos algunos mensajes de WhatsApp. Vamos a escuchar este mensaje, esta esta nota de voz que no